No necesitas resignarte a vivir con esos miedos y con esas inseguridades. Ni siquiera son tuyos. Fuiste tú programado para ello por la sociedad, por tu familia, por tu cultura, eh, por la escuela. Tú puedes reprogramarlos, sin embargo. Solo necesitas saber cómo. Te invito a este taller donde veremos los siete pasos con los cuales tú puedes reprogramar cualquier miedo, cualquier inseguridad. Yo te voy a guiar de la mano para que con el modelo teórico de semiología de la vida cotidiana vas a entender por qué surge este sufrimiento. Y con ejercicios de un taller específico, a lo largo de ocho semanas te voy a guiar a lo largo de estos siete pasos para que tú puedas transformar tu vida, reprogramarte. Hazte cargo de ti mismo, reprograma tus miedos e inseguridades. Dejo la información en los comentarios.